El insólito video de Flor Vigna. La actriz y bailarina recordó en sus redes sociales una fuerte caída que sufrió durante un ensayo del Bailando en 2017. Mira el video, en la nota. A pocas semanas del estreno del Bailando, Flor Vigna recordó que en 2017 mientras preparaba una coreografía tuvo una fuerte caída. Lejos de avergonzarse por lo sucedido, la ex Combate compartió el insólito video con sus seguidores y se rió de ella misma.